Hola y bienvenidos una semana más a mi canal. Esto es otro capítulo del Skin School, que simplemente son capítulos sobre principios activos para que aprendamos a cuidar mucho más nuestra piel. Si no me conoces, me presento. Soy Katy de Oliveira, farmacéutica experta en dermocosmética. Y el día de hoy vamos a ver uno de nuestros ácidos exfoliantes favoritos. El ácido salicílico. El ácido salicílico es el representante máximo del grupo de los BHA o beta-hidroxiácidos. Es una sustancia que es poco soluble en agua y que por ende es más afín a la grasa. Si ¿Sí recuerdas esa época de química? ¿Similar con similar? Pues perfecto, este ácido va a ser más afín a la parte lípida de tu piel, encargándose así de limpiar los poros de una manera profunda pero sin ser agresivo, exfoliando la piel tanto en las capas superficiales como en la limpieza profunda del poro que te acabo de comentar evitando la formación de comedones y teniendo acción antiinflamatoria además es capaz de ser seborregulador y mantener las bacterias a raya por eso también se utiliza como conservante dentro de la industria cosmética es ideal para pieles que tengan acné que sean grasas o mixtas y que tengan tendencia a formar miliums. No es una sustancia fotosensibilizante, es decir, que no va a generar manchas en tu piel. Por lo tanto, se puede utilizar tanto en la mañana como en la noche, e incluso en los meses de verano. Al ser una sustancia exfoliante sobre el estrato córneo, va a ser necesario y fundamental la utilización de un protector solar adecuado. Además, tiene propiedades fotoprotectoras, en especial sobre aquellas que, quemaduras por rayos ultravioleta B, la típica quemadura de verano que nos pasamos del sol. Lo encontramos en concentraciones hasta el 2% en formulaciones que sean para dejar en el rostro. En los cosméticos que necesiten aclarado, como pueden ser los jabones, lo podemos encontrar hasta el 3%. Y en las lociones corporales, en donde se aplique a más del 20% de la superficie corporal, lo vamos a encontrar al 0,5%. Las pieles acnéicas, grasas o resistentes, lo pueden utilizar con una frecuencia relativamente alta. Si tienes piel sensible o piel seca, te recomiendo que mejor utilices otros exfoliantes, como puede ser el glicólico, el láctico, mandélico, o los enzimáticos a mí particularmente me gusta utilizarlo por las noches dejando así el espacio para los antioxidantes en la mañana y ayudando a la exfoliación de la piel en la noche y cuántas veces se debe utilizar por las noches esto dependerá de cada caso en particular de tus objetivos y estrategia pero como te comentaba se puede utilizar todas las noches así como también se puede utilizar una noche como una exfoliación por ejemplo con el peeling de altas dosis de alfa hidroxiácido y beta hidroxiácido. Luego de su aplicación, debes tener en cuenta no solo la protección solar, sino la hidratación de la piel. Recuerda que es una sustancia que alterará el pH de la misma de manera momentánea, pero que tu piel necesitará estos hidratantes y emolientes para poder recuperarse mucho más fácil. Te dejo estas recomendaciones. <risa> de hoy. No te olvides suscribirte, seguirme y darle a la campanita para que no te pierdas las novedades del canal. ¡Hasta la próxima!